Muero por los míos siempre y cuando sean guerreros, con el ala a la, la que sea y no por cero, yo prefiero humildad que un compañero. Que tenga ego Porque muero Por los míos siempre y cuando sean guerreros Con el leal a la, las que sea y no por cero Yo prefiero humildad que un compañero Que tenga cero Muero por los juguetes que nadie me los toque, son los más sagrados que yo tengo en este trote. Muero por mis hermanos que valen más que el lingote, están pendientes siempre que nada nos sofoque. Muero por ver a mi hijo de nuevo, decirle que lo amo, ya está grandote. Sé que pronto lo veré y conoceré a mi sobrina Charlotte. Muero por mi música y por partirle a los toques, demostrarle a la gente que yo sí tengo los dotes. Muero por las ganas que tengo de salir a flote, de que valga la pena todo para que se note. La pega todo, de que estos monigotes que meten el pie son puros poporotes. La envidia los mata yo muero feliz, si mis panas lo logran yo estaré conforme ah, si muero será por los míos todos aquellos en quienes confío la familia primero por eso me guino me quedo esperando busco el desafío horas en estudios comprometido pa no morir como lo hizo mi tío en una acera cayó su cuerpo por haber decidido acortar el bendito camino no no quiero que pase conmigo igual ya no quiero muero por cambiar la actitud del gary que los niños no sueñen con ser pistolero porque ven lo que tienen y no lo que pierden cuando lo detienen en una redada la libertad vale mucho y encerrado de verdad que ya no vale nada. Ya, ya, ya, ya. Uh, ha. Yeah, yeah, yeah. Bro, the in the house, nigga. Ya tú sabes qué es lo que es. Chape, chape. Oh, sí. Cibre, RS, nigga. Ah, me tareo a reunión en la casa, negro. De vuelta en yeah. los juegos. de vuelta en los juegos. ¡Me!